Hola gente, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección Leña. ¿Saben por qué? Porque vi la remake, por llamarla de alguna manera, eh, ojo, no tiene nada, nada que ver con Suspiria, la Suspiria Nueva. La Suspiria Vieja, la clásica, sería injusto decirle vieja, es una película clásica, es una maravilla. No sé cuántas veces la habré visto, yo creo que ya ella me está viendo a mí. Cuando aparece esto, lo primero que dijimos con Nomi, que en esto coincidimos bastante, o en todo casi, ¿por qué carajo hacen una remake de un clásico que ya no, no admite ninguna? Eh? Como pasa con la remake de Psicosis. este eh, Y bueno, fundamentalmente una vez me lo dijo Axel Kuchevaski. A nosotros nos interesa desde el punto de vista estético, a esta gente le interesa desde el punto de vista de la guita. La guita tuya, la guita mía, que vamos al cine o alquilamos el el Blu-Ray es un producto atroz, pero en el mal sentido de la palabra. Ojo. Eh, es la obra de un director que, después me enteré y se nota, no tiene nada que ver con el género de terror. Es una película engrupida que quiere pasar por intelectual. Y es una película en la que no hay ningún tipo de transición, no se entiende absolutamente nada. Vamos a hacer una cosa, miren. Si ustedes me dicen cómo es el argumento de la película, tres meses de taller gratis para el primero que conteste, ¿de acuerdo? Yo sé que no voy a perder tres lucas, ¿eh? Que 9.80 sale la cuota. vos sabés, Lucas, 9.80 sale. Ojo, no la voy a perder porque nadie me va a poder decir, Marce, trata de esto, esto y lo más allá. Un, un amigo me dice, es que lo que pasa es que no hay nada que entender, ¿no? No es, está bien que no se entienda, ¿cómo que está bien que no se entienda? Para eso me voy a, al Congreso a escuchar a, a, a, a los animales que tenemos por, por dirigentes y gobernantes y no voy a entender un carajo tampoco, ¿me explico? En suspiria, la, la primera, por supuesto que no se entiende, pero en el buen sentido, en esa se intuye, se intuye todo. Uno solo va trazando toda la constelación de horrores que son el común denominador de la suspiria de Dario Argento, del gran Dario Argento, cuando era grande Dario Argento, que viene en picada, mal. ¿Mm? Eh, y una vez Sorrentino hablando de la estética por llamarla de alguna manera del gótico ¿eh? donde van sucediéndose elementos fantasmagóricos y sobrenaturales uno detrás del otro eh, pasa eso en el castillo de Otranto de, de Horace Walpole estamos hablando de medio del siglo XVIII también de esa época es el autor Hoffman, ¿eh? Eta Hoffman que a Paul lo habían acusado de ser un copión de Hoffman cuando era totalmente lo contrario, ¿no? Decía, Pau, mis terrores no vienen de Alemania, vienen del alma. ¿Qué pasaba con estos autores? Exactamente lo mismo que pasa con esta versión, llamémoslo así, de Suspiria. Cuando todo es fantástico, nada es fantástico. Llega un momento que ya estás así, así, hastiado de tanta carajada de no comprender nada. Por supuesto, nos faltan críticas a la religión. Dice que la religión es el delirio este, institucionalizado, una carajada así. No falta tampoco alusiones al, al llamado holocausto. ¿eh? No, no sé por qué carajo la película transcurre en Alemania con Alemania dividida por un muro. ¿Qué tiene que ver? A ver, ¿quién me diga qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver la aparición de Jessica Harper, esta, esta actriz maravillosa de que había hecho la, el protagonista del Fantasma del Paraíso, de Suspiria? ¿Y ¿Es qué tiene que hacer para que veamos cómo pasa el tiempo de una mujer bellísima está hecha pelota ahora para eso? Miren, muchachos, no pierdan tiempo. Esta es una película muy mediocre, muy engrupida, muy engrupida en nuestra época, ¿no? Con Francisco lo llamamos solo que era como eh, quiere pretender más de lo que es. Esa es la realidad. Eso en cuanto a lo negativo. En, la, en lo positivo, bueno, al que le gusta el ballet moderno se puede hacer una panzada con eso honestamente, ¿viste? A mí el ballet moderno me chupa un reverendo huevo, ¿eh? este, movimientos espasmódicos, para eso voy a un asilo de pobrecitos que muevan el cuerpo más o menos espásticamente y voy a tener lo mismo. Después, bueno, otra cuestión, la fotografía que es brillante, hay mucha guita puesta en esta película, mucha guita. La fotografía es brillante, hay escenas que sueltas tranquilamente, podrían llegar a andar, por ejemplo, la de la magia simpática, en la que se retuerce así, se va retorciendo también la, la pobre bailarina que da hecha pelota. Eh, todo, todo, con, digamos, yo creo que es una película de terror para ejecutivos cagados en guita. Eh, Vieron y vamos a ver, a ver qué es esto de cine de terror, ¿viste? Vamos a ver ella suspiria, ¿viste? Johnny, ¿viste? con un whisky después. No es para la gente que ama el terror. Esa es la cuestión. Cuando, como decía eh, Sorrentino, si no hay transición entre lo fantástico y lo real, todo es fantástico, resulta que al final de cuentas, nada es fantástico. Y en esta película, yo diría que va a pasar sin pena y en la historia del cine, y la única excusa que tiene para, para más o menos estar hablando de ella es tratar de iluminar a los, a los jóvenes que no vieron, por ejemplo, aquel clásico formidable, de Andario Argento, suspira ¿eh? no me pongo de pie porque estoy un poco cansado pero es como para ponerse de pie bueno, muchachos por arriba, si les gustó comenten, compartan eh, esta película para qué les sirve en un taller literario para no hacer lo que hace esa película todo lo que no se debe hacer está puesto en esta película de mierda ¿está claro? un abrazo, hasta pronto